Van imprimiendo su y tengo discapacidad intelectual. ¿Sabes que las mujeres con discapacidad siempre lo hemos tenido más difícil? Para acudir al médico y entenderlo todo bien. Aprovechamos esta campaña para reclamar que cuando vayamos al médico necesitamos que nos hablen de forma más sencilla y que haya accesibilidad cognitiva para poder ser más autónoma. Esto no me preocupa. Por eso, yo soy promotora de salud.